Hola que tal, seguimos con el evento de los totis y hoy les hablaré de cómo poder conseguir los 2 millones y medio de monedas y los mil refuerzos de habilidad. En el evento del equipo del año hay un camino de recompensas que necesitamos de recorrer, en este camino hay varias estaciones que se requieren ir desbloqueando. Si ustedes han jugado el evento desde que inició, fácil de las primeras tres estaciones ya habrán conseguido los logros. Ya que en la primera estación nos pide haber realizado un evento en uno de los capítulos de posición, en la segunda nos pide haber realizado tres eventos de capítulos de posición. Y en la tercera estación nos pide haber realizado 5 eventos de capítulo de posición. Los capítulos de posición son las estaciones que vamos a ir desbloqueando en los caminos de delantero, de centrocampista y de defensa. Para las primeras 3 estaciones del camino de recompensas, los 5 eventos de capítulo pueden ser de cualquiera de esos 3 caminos. Después de la tercera estación del camino de recompensas, van a necesitar de haber realizado 5 eventos de capítulo de cada camino de posición del camino de defensa, del camino de delantero y del camino de centrocampista. Hasta aquí no debemos tener ningún problema en ir consiguiendo los logros de las estaciones. Para las siguientes estaciones se va a requerir tener en nuestro once inicial un jugador TOTI, el cual no debe ser precisamente TOTI maestro, puede ser de los nominados. Ahora, ¿qué formas tenemos para conseguir un TOTI? Bueno, dentro de los caminos de posición en cada estación vamos a tener una oportunidad de poder conseguir un TOTI nominado. Así que si la suerte está de nuestro lado, tal vez ahí podamos conseguir uno o dos. Otra forma de conseguirlos es gastando 500.000 monedas en la tienda, abriendo los sobres de defensa, los de centrocampista y los de delantero. Podemos adquirir estos sobres hasta dos veces, o bien si prefieren pueden comprar los que gusten con 1.500 FIFA Points. La tercera forma, y esta es la que yo les aconsejo, es en el mercado ya que lo he estado revisando y los jugadores TOTI nominados se pueden conseguir en 800 mil monedas o menos. Si deciden comprar los tres jugadores a la vez, se estarían gastando entre 2.2 y 2.5 millones de monedas, las cuales van a poder recuperar una vez que lleguen a la estación número 10 del camino de recompensas y ahí puedan reclamar los 2.5 millones de monedas. O también existe esta otra opción de cómo irlos comprando en el mercado. Nada más que ojo, si deciden irlos comprando por separado, ya debieron de haber decidido por qué Toti Maestro van a ir. Si tienen duda o aún no saben, les aconsejo que vean mi video anterior, se los dejaré en el link de la descripción de este y al final de este video. Pondré de ejemplo mi caso. Yo iré por el jugador Maestro Kanté, y en el camino de los centrocampistas para avanzar en algunas estaciones y para poder reclamar a Kanté, me piden que tenga un jugador centrocampista TOTI en mi alineación que puede ser maestro o nominado así que lo que yo había pensado era comprar en el mercado a un TOTI nominado delantero ponerlo en mi once inicial y desbloquear esa estación en el camino de recompensas después vender en el mercado ese delantero nominado recuperar casi todas las monedas por su compra que hice y comprar en el mercado ahora un TOTI nominado defensa Ponerlo en mi once inicial y desbloquear esa otra estación en el camino de recompensas. Luego, vender ese defensa en el mercado tratando también de conseguir las monedas que haya gastado por su compra. Y por último, comprar en el mercado un Toti nominado centrocampista. Ponerlo en mi once inicial y desbloquear la otra estación en el camino de recompensas. A este último ya no le iba a vender, ya que lo voy a necesitar para seguir avanzando en el camino de centrocampistas y reclamar a mi toti Maestro. Estas compras ustedes las pueden variar si van por algún otro Toti Maestro. Aquí lo importante es de que solo gastarían 800 mil monedas y no los 2.5 millones de monedas. Pero antes de hacer esto, los de EA sacaron esta oferta especial, la cual aproveché. Le metí 19 pesos al juego y adquirí ese primer sobre en donde daban 5 artículos del equipo del año. Después con FIFA Points adquirí el segundo sobre donde garantizaban un jugador nominado y conseguí a un defensa el cual vendí en el mercado. Con esto compré a Cavani, toti nominado en el mercado. Lo compré por debajo de 800 mil monedas. Lo puse en mi once inicial y conseguí la estación en el camino de recompensas donde me lo pedían. Después vendí a Cavani en el mercado... Compré a Verati Totti nominado, lo puse en mi once inicial y conseguí la otra estación donde me lo pedían. En mi caso no fue necesario comprar a un defensa Totti nominado antes, ya que en uno de los sobres de actividades diarias pues me dieron a Marcos Alonso. Esta estación donde me piden al defensa Totti aún no la he conseguido, ya que no he realizado los 5 capítulos del camino de defensa. Eso lo voy a hacer una vez que reclame a Cante Totti Maestro como vieron una vez usando sus TOTI nominados para abrir las estaciones los puede vender si así lo ve necesario ya habiendo conseguido esas tres estaciones donde nos piden tener a un jugador TOTI en la décima estación nos piden haber realizado 25 eventos de capítulo de posición que si fueron por el primer delantero, maestro, Kane debieron de haber realizado 16 eventos en ese camino más los cinco eventos que realizaron en el camino de defensa para conseguir esta estación más los 5 eventos que realizaron en el camino de centrocampista para conseguir esta estación ya le suman 26 eventos y ya pueden reclamar los 2.5 millones de monedas es la misma suma si es que fueron por Kanté ya que para reclamarlo hicieron 16 eventos en su camino más los 5 eventos de defensa y más los 5 eventos de delantero ya tienen 26 eventos o bien, si fueron por Dani Alves, ustedes consiguieron también 16 eventos en ese camino, más los 5 eventos de delantero, más los 5 eventos de centrocampista, ya suma 26 eventos y pueden ya reclamar los 2.5 millones de monedas. Habiendo pasado la estación número 10, la número 11 en automático la van a poder reclamar. Debido a que ya tendrán a su toti maestro, ya sea Kane, Kanté o Dani Alves. Bueno, así es como nosotros los jugadores fan to play le podemos sacar el mayor provecho a este evento TOTI. Si tienen dudas o críticas, las pueden dejar en los comentarios del video, donde con gusto se las responderé. Espero que les ayude en algo el video y desde luego que les haya gustado. Si así fue, apoyen suscribirnos al canal y dejando un like, que no cuesta nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.